El respeto es un valor en el cual nos encontramos una situación particular. Existe una especie de baile en esta línea en la cual cuando me dejo de respetar a mí es porque estoy respetando excesivamente a las otras personas o a la inversa. Cuando hemos trabajado en los institutos lo primero que pedimos es que los alumnos hagan una reflexión de cuándo han faltado el respeto a otras personas. Las situaciones más comunes suelen ser insultar, pasar de los profesores y criticar o reírme de mis compañeros o compañeras. Cuando les pedimos que reflexionen acerca de momentos en los que no se han sentido respetados aparecen nuevas situaciones. Hacer esta reflexión y ver en qué momento las otras personas han sentido una falta de respeto hace que los alumnos también abran la mente, se identifiquen con los sentimientos y puedan cambiar estos comportamientos. Si te interesa lo que te hemos explicado, hoy te regalamos el capítulo sobre la dinámica de respeto de nuestro libro Los valores de la economía social y solidaria en las escuelas. Vas a encontrar en la descripción la forma de descargártelo.